Nueva Aptica 2023 de Inglesina, donde la marca italiana ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Ahora mucho más ligero solo pesa 10,4 kg con la silla incluida. En este caso la versión Aptica Duo, tiene el mango telescópico se puede regular muy fácilmente. El capazo que estáis viendo en la presentación incluye una capota con solapa y protección ultravioleta 50+. Más. En la parte trasera del capazo encontraremos una cremallera perimetral que descubre una ventana de ventilación de gran tamaño. En la parte de abajo incorpora una solapa que podemos levantar ayudando a ventilar. Todo ello permite que el capazo tenga una muy buena ventilación general. Os vamos a mostrar el colchón, o el Compal. Es un colchón de los mejores de su categoría. Incluye cojín para reducir la plagiocefalia, sistema de ventilación, un rodillo que podemos adaptar para mejorar y optimizar la posición de piernas y caderas. Está fabricado en fibra de soja. Ha sido desarrollado en el Hospital de Bolonia Italia en la unidad de neonatos. Es sin duda uno de los mejores colchones del mercado. Además permite utilizar el capazo óptica desde el primer día como Moisés. Ahora como se puede apreciar en el vídeo, se gira una palanca que sube el respaldo del capazo. Esto se hace con una sola mano, Viéndolo de frente podemos subir el reclinado con suma facilidad. El poder incorporar el respaldo del capazo, es muy útil para que el bebé reduzca cólicos y reflujo o quiera regurgitar, o que directamente cuando se despierte nos quiera ver. En este caso toda la funda interior del capazo se desenfunda y se puede lavar fácilmente al igual que el colchón. Como podéis observar es un carro con acabados premium es muy elegante y de cuidado diseño. Ahora procede a quitar el cubrepies e incorpora la capota y tocando una muesca podremos sacar con una sola mano el capazo del chasis. En este caso nos va a enseñar cómo va por debajo el capazo. Como podéis observar, va todo lleno de agujeros para que el aire circule. Aparte, podemos cerrarlo y abrirlo en función de lo que necesitemos. Es un capazo muy ventilado. Aquí estáis viendo el chasis plegado. Se abre con un botón que lleva a la parte derecha de un sistema de bloqueo y desbloqueo. La empuñadura telescópica regula muy fácil. Incluye un práctico porta biberón que se engancha en el lateral derecho. Se pliega con una sola mano, con un sistema que se acciona desde el centro. Luego, como podéis observar, es muy compacto, pues solo mide 51,5 centímetros de ancho con las ruedas, esta anchura permite que pueda pasar por los lugares más estrechos. Las ruedas son fácilmente extraíbles y como podéis observar están hechas de un material rugoso de alta calidad, lo que mejora la adherencia en cualquier terreno. Frenamos pisando una palanca central, si la levantamos, la podemos desbloquear. Es un freno central que activa las dos ruedas traseras a la vez. En este caso, estáis viendo la silla. La silla es reversible. Mira para los padres o mira hacia afuera. Tiene una capota muy cobertora con una solapa y tiene protección ultravioleta a 50 más. La silla reclina prácticamente del todo quedando plana, tipo camita. Y es en esta posición, donde la capota se llega a extender tanto, que nos ofrece una protección solar muy grande. Además, tiene en la parte trasera de la silla una ventana de ventilación con solapa, que nos es útil cuando llevamos la silla mirando hacia afuera, ya que nos permitirá ver al bebé. Ahora procede a cerrar la cremallera, incorporar la silla, recoge la solapa y nos enseña cómo quedaría la silla mirando hacia los padres. En este caso podemos ver la silla de frente mirando hacia la calle, ahora va a poner un muñeco de porteo que pesa aproximadamente unos 15 kilos. Equivale a un bebé de 3 años, unos 84 centímetros. Como se puede ver, la silla es muy ancha y el bebé va en ella sin ningún problema. El reposapiés se regula de forma independiente a la silla. En este caso para la nueva silla aptica 2023, vamos a encontrar una malla de ventilación en su gran respaldo, además de encontrar una colchoneta llamada camphard cover que podemos extraer fácilmente. La silla incorpora un nuevo concepto denominado All Season, que la convierte en una silla muy confortable en cualquier estación del año. Viene con arnés de 5 puntos de fácil regulación. Incluye el acolchado de la entrepierna y los de los hombros y mi compañera procede a quitar parcialmente la barra apoyabrazos con acabados en ecopiel. Ahora procede a brochar el arnés de 5 puntos, ofreciendo la máxima seguridad del bebé cuando pasea en la silla. Aquí pone la capota con solapa con la protección ultravioleta. Como podéis observar, así es como se vería la silla por detrás. Ahora va a extender la capota para que veáis todo lo que cubre con la silla sentada. Como se puede ver llevaremos perfectamente a nuestros peques en los meses más calurosos. Como observáis, no necesita sombrilla y en todo momento podemos verlo desde la parte trasera. Luego la silla y al tener los pies subidos queda totalmente tumbada, por lo que vale para un bebé recién nacido sin ningún problema. En este caso, mi compañera la ha montado mirando hacia la calle. Ahora procede a recoger la capota, recoge la cremallera y se va. Ahora vais a ver la silla con un práctico cubrepiés que viene incluido. Este cubrepiés permite acortar el frío, el viento o incluso proteger de las radiaciones solares y es así como quedaría un poco la silla cuando incluye el cubre pies. En la parte trasera podéis observar el nuevo respaldo con malla de ventilación. Ahora nos va a mostrar las patas stand-up que también vienen en el cochecito óptica. Estas patas sirven para poner el capazo o incluso un grupo cero compatible de la marca, esto es en versiones 3 piezas. Las patas se pliegan muy fácilmente y como estáis viendo el capazo óptica encaja a la perfección. Convertiremos nuestro carro dos piezas de Inglesina en una fantástica minicuna o Moisés para casa. Esto resulta muy útil cuando llegamos a casa durante los primeros meses de vida del bebé. Además de las ventajas higiénicas de no entrar de la calle el chasis a casa. Y esto es todo amigos por favor suscribiros a nuestro canal YouTube y escanear nuestro Instagram para ayudarnos a mejorar. Además, podéis comprar este producto pinchando en el link de abajo. De nuestra página web bebésvictoria.es. O en Elche Alicante, en nuestra tienda física. No somos Amazon y Marketplace. Somos un pequeño negocio familiar en Elche Alicante desde 1971. Gracias y saludos cordiales de corazón.